Y la historia de amor es como un poco de complicada como todas las mujeres. Así que los invitamos a todos a, a visitarnos y a conocer y a descubrir estas bellezas hermosuras que tenemos para ustedes. Me encanta este país, y ahora eso es mi patria. El mercado nació realmente de, de la pandemia, pero también tiene, tiene su historia antes, porque nosotros comenzamos con el mercado de los vegetales, con, con el jardín orgánico y las cenas orgánicas que teníamos. Eh, y luego, cuando comenzó la pandemia, ...hubo como una necesidad de que la gente no quería ir a los supermercados... ...y si iban al supermercado, eh, la, la parte de los vegetales frescos... ...se le dañaba muy rápido y no querían ir con mucha frecuencia... ...entonces está la unión perfecta entre la, la necesidad de ambos lados, la necesidad de los vegetales frescos y las personas que tenían vegetales que se le estaban dañando y personas como Claro Café que preparaban, también estábamos sin servicio, vamos a decir, porque todo el mundo estaba en su casa. Mira, esto es muy interesante porque tú sabes que con la pandemia no hay mucho para dónde ir, eh, están limitadas un poquito las actividades y todos los sábados yo me alegro mucho de venir aquí a comprar algunas cositas, buenos panes, buenos dulces, muchas variedades, o sea que una maravilla esto, una maravilla para uno tener variedad. Mi esposo trabaja en la panadería artesanal y estas son las baguetas, esa es la brillos con chocolate, esa integral con girasol, ese a 180, y aquí más grande, eso a 200. 260 y así en lo más pequeño. Son hechos con, con linaza, eh, salvado de trigo, que son cosas nutricionales. Todo lo que se usa es nutricional y por teléfono se nos contrata a la casa. Aquí está el número. Ah, aquí está el número. Uh -huh, todo está aquí. ...venir aquí al mercadito a comprar... ...como una lasaña, algo así... ...algo que uno se puede llevar y comer luego... ...y así, fue naciendo poco a poco... ...entonces a, a, agregando la parte artesanal... ...de las tiendas que estaban cerradas... ...que también necesitaban un público y entrada... ...y así nació el mercado. Yes. Artesanía y joyería. hecho aquí en República Dominicana? Todo hecho aquí en República una Dominicana. ¿Por artista? ¿De dónde es usted? Uh, soy francesa. Yo, yo vivo aquí desde 16 años. La piedra es sí. semi preciosa, sí. única en el país. Sí. Está súper linda, única, única. Tenemos eso: anillo, tenemos paracelete y tenemos aquí algunos productos hecho aquí también, como vanilla, como cacao natural como uh, Mamahuana, Mama Mama la famosa Mamahuana del país. Me gusta, sí. Eso ah, me está súper. Eh, yo soy diseñadora. Eh, los sombreros es un, un trabajo social, ¿verdad? Eh, que hacemos con las comunidades indígenas y artesanas. Eh, es, es todo hecho a mano. Yo trabajo en el diseño, los colores. Es como la evolución del sombrero. Eh, y, con respecto a las piedras, también el diseño y lo trabajamos con piedras directamente eh, en Brasil, que es donde viene la piedra. entonces. Eh... Es todo con baño de oro 18 quilates. También tenemos eh, en otras piezas un poco más minimalistas y ya si sí son en 10, en oro 10 kilates o 14. Precisamente hoy, bueno hoy no, este mes eh, de abril, cumplimos un año de mercado de sábados. Local honey from the honey company, Marmelada sin azúcar. Para personas eh, diabéticas, eso comida. De, de, de. eso vinagre, vinagre natural. Natural con uh, manzana, de mango, de chinola, uh, papaya, leche, entropic, tropic es chinola, mango, pineapple. Uh, Curry for dinner. You take uh, hot oh, plates. Okay. Okay. If you cook and you cook a meal, <laughs> you can put your wine and you go to your guest house with dinner. Okay, yes for for a print for another food. Okay. Yes. And how much you charge for one for one bag is 1500 pesos. You is this an apple pie. así que Ah, qué bueno. Y allí galletas. galletas y brownies. ¿Y cómo tú vendes eso? ¿Cuánto? Sí. Por 50 pesos cada pedazo. ¿Un, un, un pedacito 50 pesos? Ah, sí. oh, pero cuesta mucho, ¿eh? <risa> ¿Y por qué? Es muy bueno, ¿eh? Sí, cuesta mucho tiempo para cocinar, así que... Ah, ok. Vamos a probar ahorita. <risa> está bien. ¿Y tú garantizas eso, que está bueno? Sí. ¿Tú mismo lo haces? Sí. En la casa, todo eso. Muy bien. ¿Y tenemos brownie? ¿Brownie? Sí, sí verdad. ¿Y cu cuánto cuesta un brownie? 25 pesos. 25. ¿Y aquí qué es este? Uh, también es lo mismo, pero sin los pedazos arriba porque a veces personas lo quieren pasar. Ah, ¿Y cuánto cuesta un poquito de eso? También porque los pedazos son grandes, 50. Aquí tenemos productos eh, hechos. Eh, toda la pintura que ve aquí es hecha a mano, lo hace mi hija, con tela de camba. Y aquí también todo lo que es... Pintura es hecha a mano por ella, igual que los hoodies. También. O sea, todos los diseños en la, en la tela y en la ropa. Hecho a mano, sí, pintado a mano. ¡Oh, pintado pero a mano. qué bonitos son esos! Sí, sí. mucho arte. Sí, y claro. luego estas otras cosas son sacos para organizar, para poner uno lo que quiera, y algunos colores se han obtenido con productos naturales, como cáscara de cebolla o semilla de aguacate, que usa piedritas de Swarovski. Y los sí. diseños de los hoodies. Acá tiene la, el, el Time Square. <risa> y eso cuando lo... Cuando lo lava, no, se daña? no sale nada. Un ejemplo es este de aquí, que lo traemos siempre, que es el de mi otra hija, que es Bad Bunny. Y ya lo hemos lavado como siete veces, yo creo. Y la pintura mantiene igual. Ah, porque es muy buen trabajo. Sí, es sí, muy buen trabajo. Sí, Bad Bunny. Eh, bueno, entonces el Instagram es artsy. Y el teléfono es 809 804 60. Uh -huh. Gracias. Yo soy la creadora y diseñadora de esta línea en macro, sí, micro ella, macramé. Ella toma los hilos, las perlas, todo eso, <risa> y luego ella las coge, hace todas las ¿Y cosas. ¿Y tú quién eres? Mi? Su mi hija. <risa> tú eres su hija, porque eres muy bonita. ¿eh? <risa> y voy a hacer decoración y joyería en macramé. Estas dos sale salen en 500 pesos. Las dos juntas. Hecho a, mano por hecho a mano, todo hecho a mano, con hilo encerado y bolitas de metal. Es pequeño regalo para llevar para turistas, para Memoria, que estaba en República Dominicana porque mayormente es pececito, aves que vive aquí. Tiene un Seahorse, qué hermoso está aquí. Este. Sí, exacto. Este es Seahorse Ranch. Sea no, no, no Seahorse Ranch, solo Seahorse. <risa> Solo oh, caballo del mar. Es verdad. Yo soy Natalia. Natalia, de Rusia, Dominicana. Sí, exacto. Muy bienvenidas a este país siempre. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Ya esa foto en helicóptero? Ah, sí. ¿Eso es aquí en el país? ¿Todo? Solo República Dominicana. Wow, Una maravilla. Y todo de helicóptero. No con un dron, sino con un helicóptero. Sí, todo helicóptero. Eso está a 1200 pesos. Y eso, estoy haciendo una, una oferta hoy, que eso contiene más, que, que son más recientes la foto de esto. Eso Montecristi, eh. El muro de Montecristi, eso es uh, la, la frontera. Porque yo hice mucho trabajo sobre la frontera, porque todo el mundo habla de la frontera, nadie la conoce. Sí, sí. <ríe> Entonces, yo hice uh, mucha foto de... de uh, de frontera, y mira aquí al último, República Dominicana y aquí está Haití, distinta de lo que la gente está acostumbrada a ver. eso fue una impresión en Canadá, con papel de allá, para tener más calidad y más calidad de, de impresión. Aquí trabajamos reciclar con tapita, con lata de cerveza y refresco, todo hecho aquí en Cabarete. Okay. Estos son jabón hechos con uh, glicerina vegetal, son hechos en casa, le preparamos, eso es eh, a vanilla. y los letreritos son hechos de playwood reciclado que recogemos también. Lo pequeño así son a 250. Ahora tenemos un especial en este mercado de Sea of French. Y son hechos también a, a la medida. Si uno quiere poner la foto de sus hijos o cualquier cosa, hacemos todo a mano, así que podemos o sea, que hacer una todo. ¿Una persona puede traer a usted una foto y se la lleva y la trae listo con eso? Sí, nos manda por WhatsApp lo, la imagen o la frase o la foto. Sí, estos es son panecillos de pasta y azúcar. Yo tengo aquí esquinas de nuez. ¡Wow! ¡Qué bonito está eso! Mi último pedazo de cheesecake. Y, oh, ¿y ¿Cuánto cuesta ese cheesecake? 150 pesos. ¡Bien! Y aquí yo tengo galletas, almendra, coco, chocolate oscuro. ¿Y, y quién, hace, quién hace todos esos productos? Yo. ¿Usted? La cocinera está aquí, sí. Pero yo, yo hago normalmente bizcochos alemanes. Hallo meine lieben deutschen Freunde, ich freue mich, wenn ihr alle hier zahlreich erscheint auf dem Markt und weiterhin meine Produkte kauft. Vielen Dank! Ja, ich mache alles, Und wie viel Sábado. Yo hago también este cuadro grande. Oh, Allá, yeah. este, sí. sí, este cojín este cojine. Todo. ¿Sobre? Wendy. Wendy. <repeas> y cuál es su nacionalidad <repeas> <I you know> was? Was? Yo soy de República Checa, pero vivo por aquí Ay, 19 uh, años. ¿Qué tiene de especial cada camiseta de esta? Un especial. Y dos para 2200 mil see. Okay. See? Y estos gorros. Y un gorro es uh, 1.500. Yeah. Ok, y, sombreros? y de sombrero. Sombrero es 2.000. ¿Tienes ese sombrero? Mucha ah, gente. Está muy lindo eso. Así. Porque sin sol. Sí. <laughs> sí. ¿Y cuánto cuesta un sombrero de eso? 2.000. Muy bien. Sí. Ven a Seahorse Ranch Market porque hay muchos, muchos local vendors y you can shop local y support the community. ...y toda mi tienda, toda mi ropa es de otro país... ...entonces soy la tienda que hace viajar... ...hace dos años que yo vivo aquí... ...porque con mi trabajo yo podía elegir un lugar... ...que quería vivir... ...que sea fácil de ir con el avión... ...y entonces decidí de vivir aquí... ...porque me enamoré de cabarete. Entonces, mi libro es como una novela de amor eh, en el avión, entonces todo lo que pasa en, el, en la historia de Scarlett, la persona, eh, es inspirado por mi vida o por alguien que me contó porque no tuve que ir en grande mi imaginación como pasa todo en el avión, Ya yo solo escribí lo que vivía yo. Y la historia de amor es como un poco de complicada, como todas las mujeres tenemos amor complicada en la vida. Euh, bonjour tout le monde, si vous êtes ici à Cirol's Ranch, venez nous voir au marché. Euh, nous avons beaucoup de choses différentes d'ailleurs. Moi, ma boutique, elle offre beaucoup de produits d'ailleurs dans le monde, donc je vous fais voyager à travers le monde. Uh, todo lo que ven son aceite de moringa mezclado con extracto de plantas diferente para hacer tratamientos para la piel, para el rostro, para el cabello. Enséñame, esto. ¿para qué sirve esto? Bueno, este es un aceite para la piel. El aceite de moringa está hecho de un aceite muy parecido al aceite natural que la piel tiene, entonces el cuerpo lo puede absorber y asumir y ponerlo a trabajar um, en comparación a una crema de farmacia hecha de petróleo, uh, el cuerpo muchas veces no sabe cómo utilizar eso y, y puede causar alergias. Es muy improbable. ¿Tiene efectos secundarios? Es muy improbable que tendrá efectos secundarios negativos. Solo hemos visto milagros para la piel. Si okay. Yo traigo algunas cosas del antiguo, mezclo con moderno y hago mis trabajos. es. Mire, por ejemplo, este es moderno. Este es un grifo de agua con una gota de larimar, esto es más, eh, más contemporáneo. cuánto cuesta algo así? Esa pieza son 100 dólares, son 6 mil pesos más o menos, ya esta tiene otro más trabajo, ya este son hojas, todo es hecho a mano, la cadena, todo es, esas son las olas de cabarete, este se volvió un símbolo eh, de los eh, deportes acuáticos, bienvenidos y encontrar piezas originales, como ya se ha dado la vuelta para todos los expositores. Uh, hay algunos que son vendedores, pero hay muchas cosas uh, originales. ¿Cómo ha sido la acogida de, los, de la personas que viven aquí en C Horse Ranch y la gente que tiene la oportunidad de llegar aquí? Ambos muy buenos, eh, los de C Horse Ranch más o menos vienen siempre y compran eh, sus cosas que piden, eh, que le hagan de antemano, que ya están como preparados, saben lo que vienen a buscar. ...como por ejemplo el yogur, el yogur griego que vienen todos los sábados... ...compran pan, compran yogur, compran vegetales... ...y luego ven lo que hay, vamos a decir que... ...un vestidito que se le pegue, una prendita que se le pegue... ...pero y las personas de afuera también vienen, vamos a decir a lo mismo. Tenemos cones que lo hago cada fin de semana diferente con pasas o con parmesano... ...esto es mi pan de nueces, que eso es gluten free para la gente que no pueden comer. Eh, la comida que hago es eh, almuerzo que cambio cada día y los fines de semana hago cosas dulce, eh, bizcocho, hago mucho ensalada vegetariano. A todos vengan al mercado, al market de Sea Horse Ranch, con todo el protocolo, eh, a disfrutar de, de la naturaleza y de los buenos productos y que trae este maravilloso mercado. Yo soy italiana, pero vivo aquí en Sosua desde siete años, y eso es mi trabajo. ¿Y te gusta vivir aquí? Te... Me gusta muchísimo y no, no pienso regresar. La mejor parte es que yo trabajé muy arduo, vamos a decir casi el primer año, y ya eh, corre solo. Sí. De nada, gracias a ti.